Hola, bienvenido. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a hacer una hoja de art journal. Utilizaremos técnicas de Mix Media paso a paso. Así que si quieres aprender a hacer este bonito trabajo, quédate a ver el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es poner un relieve, la parte esta de craquelado con pasta de relieve. Vamos a utilizar la pasta de textura blanca de American Deco Art. Para decorar vamos a utilizar este trozo de papel de arroz y hojas de libro que tenía para reciclar. Voy a cortar el borde para quedarme solamente con la parte donde están las letras. Al papel de arroz le voy a recortar el borde rompiéndolo para que quede el borde desigual. Os debe quedar algo así y lo vamos a pegar al papel con el medium mate de American Deco Art. Lo aplicamos sobre el papel lo extendemos muy bien y después ponemos el papel de arroz por encima del medium mate. ...y ponemos más producto por encima del papel de arroz... ...de esta manera nos aseguramos que quede bien pegado... ...y además que quede impermeabilizado por arriba... ...y así protegemos el dibujo... ...para que no absorba los pigmentos que podamos poner por encima... ...y se estropee la ilustración. Y con el otro trozo de papel de arroz hacemos lo mismo... ...recortamos el borde y lo pegamos al papel... Ahora con el mismo medium mate vamos a ir pegando trocitos de papel alrededor del papel de arroz. Voy a aplicar un poco de gesso con el dedo para disimular los bordes del papel de arroz. Ahora que se ha secado el gesso voy a volver a aplicar pasta de textura con el stencil para seguir creando relieves. Para el siguiente paso vamos a utilizar el Glacier Medium de American Art. Este producto se utiliza al 50% con pintura acrílica. Y lo que hace es darle a la pintura acrílica un efecto acuarela. He puesto unas gotas de Glacier Medium y ahora voy a poner un poquito de chocolate oscuro. en la misma cantidad de pintura acrílica que de Glacier Medium. Color chocolate oscuro, ahora el color caramelo de American Art. Ahora el color azul océano. Este es el color laguna. Lo vamos a mezclar, ya os digo, al 50% con el glazing Medium. Y vamos mezclando la pintura y aplicando con un spray de agua. Y va haciendo el mismo efecto que si fuera pintura de acuarela. Mezclamos muy bien el Glacis Medium con la pintura acrílica. Conserva la misma intensidad de color que la pintura acrílica, pero le da los efectos de la pintura de acuarelas. Si te das cuenta con la pistola de calor también podemos crear efectos porque vamos moviendo el agua y la pintura a la vez. Y una vez seco, ya tenemos nuestro trabajo de Art Journal terminado. ¿Habéis visto qué fácil? Ya sabéis que estas mismas técnicas las podéis aplicar en cualquier otro trabajo, no tiene por qué ser Art Journal, por ejemplo en una caja o decorando algún álbum de scrap, no sé, en muchísimos otros trabajos podéis aplicar estas mismas técnicas. Si te ha gustado, no olvides dejarme un comentario, dale a like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Ayúdame y comparte este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.